¿Qué tal? Bienvenidos, Bienvenidos al nuevo video Mario, el día de hoy de nuevo venimos tarde Hay que apresurar el paso porque ya mero empieza El partido de México versus Arabia Sí, la verdad, pues ya estamos a un paso casi de ser eliminados. Ahora sí, dependemos del partido de Polonia contra Argentina Que se juega a la misma hora Si gana Polonia, entramos directo Tenemos que ganar, Ob obligatoriamente Tenemos que ganar de cualquier Exacto. forma Y si gana Argentina, tendríamos que ganar Por unos 3 o 4 goles Ajá. Y si quedan empates, pues también nos la ponen difícil uh -huh. Y pues tenemos que golear hay, hay muchísimas posibilidades, Mario Como en la película de Marvel, Mario sí. Pero debemos de ganar A ver, debemos vamos a ver qué rollo, a ver cómo nos va Eso esperamos Estamos en las buenas y en las malas exacto. Si quedamos eliminados, pues ni moda hay El que, que no de, de verdad ser. es mexicano, o están sea, las buenas y las malas Exacto, ¿no? hay que apurarnos porque se me hace que ya empezó Ya vamos tarde sí, de vuelta Como pueden, ver, ya sí, llegamos, empezó. ya empezó Y acaba de fallar una vega Sí, está Me gustó la jugada de vega, Mario, acabamos de llegar <risa> Fíjate, ahora se ve un poco menos de gente Sí, es Marte, Mario parte. Y no es luego ya la gente de repente se decepciona y ya no quiere venir. Wow. La... Sí, he un... oh, quiero, quiero, un... Y perdida un gol, quiero festejar un gol en un mundial. Y pasate la alza, México. Quería el primer festejo del canal en un mundial. Exacto, Mariano. Mario. Y si no, jamás va a haber en el canal. <risas> hasta, el próximo la... hasta el próximo, dentro de otros 3 o 4 años. 4 años Hasta México en el mundial de, de México, Estados Unidos de, de México, en el, el y el Canadá. 4 a a México. Tiros aquí 7 y medio, 0 a 0. Arabia Saudita tiene buena texas porque. Siempre marcan de fuera del lugar hasta con Argentina, acuérdate. Tiene pues, ¿sí? Es bueno que ser para los fuera del lugar que y que no bajen los goles. A ver, muy paciente. A mil Para Chavez, vamos, no México, vamos, vamos. Ojo entonces con Esto que va para atrás para Chávez. Chávez levanta la cabeza. En la Ya se manifestó. Ya se hizo patente. Ya sabes. Que está sí, en la cancha, asociándose la, y defensa en la... Con el de el centro la que más quieren la neta, ¿trupo ¿trupo la neta, la neta, la neta, la neta, la neta, la neta, la neta, neta, neta, la neta, la en eh, fondo lo terminó Y absoluta? se con un gol medio tiempo ¿Sí, ah, claro. casa, Ya, el, el recién libre De todas las patacadas una de las Es una llegar a no, no, no, no, tiempo. Ah, sí, vamos, ah, con no, El Oh, God. God. ¡No tercer gol, por favor. por favor! ¡Tercer gol, México! ¡Y México la se la puede! La ¡Y se puede! Se puede? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No ¡Ah! ¡La falló, güey, México! ¡La agarró de la bajo! Otro tiro ¿Qué? libre. México, ¡Vamos, México! A México. México, México Minuto 71. Nos quedan casi como 19, minutos. Mucha rabia se salva por el bar, wey ¡Noooo! ¡Noooo! Se va a acabar el sueño, guau, ya 3 minutos 33 más, más difícil Se mataron, se acabó, güey! Se acabó Adiós, ya todos nos vamos Pues realmente triste sexceptionados la neta se, se acabó se acabó, gracias al arbitraje metimos 4 goles así, así es el fútbol así es el fútbol de mi modo árabe anárquicos pacto que saborear a dormir a dormir Y pues bueno Mario, ahora sí, ya nos vamos tristes, todos desgarrados de la emoción de que jugó bien México, pero tristemente perdimos, de todos modos nos quedamos fuera del Las Mundial, casas. y pues de todos modos no queda más que decir más que, espero les haya gustado este video y pues dejen su like, suscríbanse, activen la campanita, y vayan a seguirnos a Facebook, ah, a exacto, TikTok, a Instagram y a TikTok, a TikTok y bueno. pues Mario, pues la nos la despedimos neta, con esta pérdida, la neta estoy muy enojado, por eso no hablo, ahí yo estupen. también, pero pues ni modo, give me five. así que, hasta la próxima, la verdad hace rato estaba un poquito enojado pero hay que reconocer que méxico hizo una gran hazaña de meter cuatro goles en un tiempo. Que no se esperaba realmente del mexicano. Y pues la verdad se les reconoce, se les aplaude. Lástima por el arbitraje. Que la verdad, pues sí, hubo favoritismo un poquito. Pues el fútbol es así. Pero la verdad, felicidades. Fue un partidazo, fue el partidazo que no habíamos visto. Ya teníamos tiempo que no lo veíamos. Pero fue una gran hazaña de la selección mexicana. Se les felicita, pero pues ni modo. Así se pierde en el fútbol. Y, y pues hay que, ahora pues hay que continuar. Y pues hasta la próxima. I'm <laughs> not